mucha gente que no sabe que se puede cancelar un mensaje enviado a través de Gmail. Pero solo tenemos 5 segundos después de haber enviado. Veamos. Hay que darle a deshacer. Y así podremos modificar algo que se nos olvidara o simplemente cancelar el envío. Para ampliar esos 5 segundos de margen para retirar un vídeo de las bandejas de enviados, vamos a ir a los ajustes. Ver todos los ajustes. Ya pueden ampliar los 5 segundos hasta un máximo de 30. No se olviden después de ir abajo del todo para guardar los cambios. Muchas gracias por su tiempo.